Con relación a todo lo que se ha venido comentando durante el programa, eh, el discurso del presidente, no traje los, los datos para, para hacer las comparaciones de manera que se lo prometo para esta semana. Ahora bien, sí quiero hablar de, lo, de todo esto. Colócame ahí el link que te mandé, eh, Israel, por favor, para que la gente no se llame a engaño. Y para que usted mismo, lo que yo diga aquí, lo que diga Fútbol, lo que diga Carolina, no lo crea. Investíguelo, compárelo. Y ya, con el acceso que tenemos a la información, que todo el mundo tiene un teléfono inteligente, ¿eh? mira lo que dice ahí el diario Libre. Y búsquelo en todos los periódicos de, de, de la República Dominicana. Si usted sabe leer, lea, arriba muchachos, no me lo den papá, vamos a dejarlo en el titular. Dice ahí, Junta Central Electoral y partidos... Ojo, partidos acuerdan, palabra, acuerdan de acuerdo, convención, de, eh, ¿verdad? Uso de escáner para las elecciones municipales. Yo no escuché que el PRM puso oposición a eso. Yo no escuché que nadie puso oposición a eso. la selección ah, de los escáneres. No, un momentito. momentito. De los Atención, producción. Yo calladito aguanté los 10 minutos de Fulvio y yo quisiera que él calladito aguante los 10 minutos, selección de ahora. los escáneres. Lo ven ahí. Selección ¿Lo ven? de Entra los escáneres. Lo ven ahí. Enfócalo. Yo Seleccionar los calladito, escáneres. Calladito. Calladito aguante los minutos. No se lo podemos dejar minutos, solo a la Junta que los seleccione. 10 minutos al lo aguanté calladito y me está anarquizando me, me está mi tema. Ya usted habló sus 10 minutos. Eh, déjeme ver ahora mis 10 minutos, que esa es la democracia Lo ven ahí, fueron los partidos los que acordaron Pero vamos a, a remontarnos al, al, al 16 de febrero ¿Quién fue el único partido que dijo que se siguieran las elecciones donde no había voto automatizado? ¡El único! El PLD ¿Y por qué el PRM, si se supuestamente estaba ganado, no continuó en 140 municipios? Oigan esto muchachos, ¿Eh? oigan esto 140 municipios de 158 eran con el voto manual, ¿por qué...? El PRM y la fuerza del pueblo, los partidos opositores, nos dijeron, sí, vamos a terminar ahí, porque no le convenía. Ellos lo saben. Ellos lo saben y miren que le funcionó muy bien la estrategia, porque realmente el partido que tiene el gobierno ha recibido un duro golpe y se ha interpretado como que fueron ellos, ¿verdad?, que, que provocaron esto. Ahora, yo reitero, y no es descabellada, no es descabellada mi punto de vista, no es descabellado, que aquí hay gente que no quiere que le cuente los votos. ¿Sabe por qué? Porque no van a sacar nada, nada. Alguno, uno que otro regidor así salteado van a sacar. No quiere que le cuente los votos. ¿Sabe por qué? Porque afecta para mayo. Porque cuando el pueblo vea, cuando el pueblo vea que realmente no tiene que no, que mayo, eso le va a impactar de manera negativa. Y por eso que están anarquizando, tratando de crear un, un clima de inestabilidad en la República Dominicana. Póngale nombre al que usted quiera a eso. Usted le pone nombre a eso. Y saque usted sus propias conclusiones. Con relación a lo que, al video que he estado circulando. En las redes sociales de, de nuestro compañero de canal, eh, Jonathan Suárez, que vemos ahí que hizo... Y tengo que comentarlo necesariamente. Muchachos, eh, lo, lo tienen en el video de, de Jonathan Suárez. Donde él hace, eh, muestra un dinero ahí de eso. Lo primero que yo debo aclararle algo a la gente. Todos los partidos, oiga bien, que yo le estoy diciendo, señores, por eso hay que, hay que, hay que estar eh, metido en la política para usted saber... Todos los políticos andan con dinero el día de. Dos días antes, dos días antes de las elecciones, los dirigentes políticos andan con millones de pesos en los vehículos. Millones. Así, en denominaciones de 150 y 200 y 500. Porque todos los cambian. Y de 2.000. Pero es muy difícil porque ellos los cambian. ¿Sabe por qué? Porque a cada colegio electoral hay que llevarle dinero, primero, para la logística, para, porque hay que comprar comida, hay que comprarle los concheros, hay que, hay que pagarle a los lo vehículos, a todo el mundo. Y todo el mundo sabe, si usted se quiere llamar engaño, engáñese usted. Usted sabe que aquí todavía existe, y ojalá eso cambie a futuro, el menudeo de la gente que dice, bueno, yo voto si me dan algo. Y todos los partidos lo hacen. Todos. Esto es una metida de pata histórica de Jonathan Suárez, mi amigo, pero es una metida de pata histórica. Porque incluso hay otro video donde se le escucha a él decir, como, no te atrevas a ser contrario del PLD. solo dijo él. Y, con, a, querido amigo con todo el cariño que te tengo, si yo fuera el senador Amilcar Romero, que ya lo están vinculando... Si tú no, te fijas, no, ya no, en el video, examínalo. O sea, él no está ni siquiera contando el dinero, él está No, como, él está eh, mirándolo. Eh, pero no mirándolo, sino es muy... Eh, encantado mirándolo, sí. o sea, como pasándole la mano la, la, se, ha, se siente ha, muy a gusto. Se ha vinculado se ha vinculado este dinero al, al senador Amica Romero pero, eh, señores, pero la lógica llama, a. verdad, vamos a la lógica Amica Romero no estaba compitiendo ahora que no estaba compitiendo. Pero eso no ¿Cómo quiere, lo vinculan eso a él no con Amilcar Romero? Eso no quiere decir que no esté pero, administrado? Pero, es pero oye, pero es una, es una, es una, es una, una actitud, eh, si se quiere, sucia. Y Tú se, vincular a una gente que ni siquiera y, es candidata. se va a quedar fuera ¿Eh? él. ¿Eh? Ni si, pero pero, Julio, pero, déjame, pero déjame, déjame agotar mi tiempo, sin anarquizarme, por favor. Si, si, si se puede en este programa, que uno termine una idea. Sí. Eh, o sea, ¿cómo, ¿Cómo pueden ustedes vincular a una gente que ciertamente ha llegado a Amilcar Romero y querer ensuciar la imagen es una, es una actitud sucia y una campaña muy asquerosa. Ahora, Jonathan, metiste la pata hasta, hasta, hasta el copete, como se dice en el, en el campo. ¿Y en ¿Qué le estaba pensando? Una metida de pata olímpica. Borracho yo, de fuera, yo fuera el senador. Yo fuera el senador a Mica Romero y te alejo de mí. Te saco del grupo por haber metido la pata de esa manera. Porque ese, de dónde es ese dinero? ¿Qué se estaba haciendo con ese dinero? Puede ser que se fuera el dinero, por ejemplo, de la provincia, que se fuera a repartir en, en todos los colegios electorales. Fulvio, eh, él lo sabe, que el PRM también lleva dinero a los colegios electorales, porque es con dinero que todo se mueve. Hay que comprar comida, hay que mover todo. Oficialmente a cada colegio se le da 10 mil pesos. Ah. Entonces, Eso cuánto colegios en San Francisco? Directamente de los fondos de la Junta Central Exacto. Electoral. ¿Cuántos colegios en le San Francisco? Que dan a cada partido. ¿Cuántos colegios en San Francisco? En San Francisco hay eh, 258 colegios. ¿Lo ven ahí? Por los 10 mil pesos son 2 580, pesos. ¿Lo ven ahí? No nos llamemos engaños señores Claro, es una metida de pata histórica Pero de este es de eso que él habla Cuando él habla, no es de eso que él habla Él habla de recursos para usarse En otra cosa No, él no hace referencia no. a eso sí. Él dice, no sí. te atreves a sí. él dice que... y él está ladeando con un dinero que primero No se sabe qué cantidad eh, es, porque él, es Él, en, en él lo, lo de 100, dice ¿Verdad? Y oye dice. lo que dice Fulvio, que se maneja más o menos eh, por colegio electoral, eh, en sentido general en San Francisco, eh, unos dos millones y pico de pesos. Entonces, lo primero es criticar, repudiar esa actitud de Jonathan eso no es lo que hacen los políticos eso no, Esa no es la actitud de un político Y menos tú que eres un joven Acabas de cometer una metida Juanel, de pata olímpica Juanel, Y deberían sancionarte del partido Juanel, lo Y que deberían llega, dejarte fuera Juanel, quiero mucho Juanel, Pero tengo que decir la verdad Lo que llega, llega por la parte institucional Y se administra por la parte institucional Eso que le llegó a Jonathan No es por no, la pero parte se monta, institucional se, se monta en un vehículo el dinero y se va a repartir Sí, pero a Jonathan no se le va a entregar eso No, porque él es que se ve que ese dinero No es el que lo está manejando Él se ve que anda acompañando a alguien Que es el que va a repartir eh, el dinero, ahora bien, con todo esto, eh, quiero verdad eh, referirme a ya en la, en la parte última lo que tiene que ver con el el interés señores, oigan esto el interés de, de mucha gente de que no se cuenten los votos, pongo el video que yo te mandé no es que, no es que full le pasó sino el video que yo te mandé, ahí están matándose en la junta central electoral y qué bueno que graben todo el, el, el delío de la junta no te llegó, bien. Pues el que usó Fulvio. Se están matando a la Junta. ¿Sabe por qué? Porque quieren decirle a la OEA cómo hacer la investigación. Pero espérate un momentito. Es que si hay un investigador que se supone que es imparcial, que es un tercero, usted no puede bajarle línea a él. Usted tiene que recibir de él. No vamos a dejar pasar nada. ¿Lo ve? Todo lo vamos a ver y a grabar. ¿Lo ve? Pero qué bueno. Pero, pero qué bueno. Lo que ustedes ven en la parte derecha de su televisor son la gente de la fuerza del pueblo. Que lo que quieren es montar un terror ahí en la Junta Central Electoral y anarquizarlo todo. Dejen a la OEA trabajar. Dejen a la OEA trabajar. Dejen a la OEA trabajar. Ellos son expertos en eso. Lo que que ellos son eso. expertos en eso. Seguridad, Entonces, al pueblo dominicano, claridad. el día 15 de marzo, vaya a votar y elija el candidato que usted quiera. El que usted entienda. El que usted considere que es más honesto, independientemente de en cuál parcela política esté, elija lo que usted considere que es mejor para su pueblo, ahora que estamos en, la, en, en, en las municipales. Lo que usted considere que es mejor para su pueblo. Y a usted nadie lo va a, a coheccionar, ni a usted nadie lo va a amedrentar, ni lo va a amenazar. Vote por el que usted quiera. Ahora, si usted votó por el PRM, por la Fuerza del Pueblo, por el PLD, ...los resultados que den de esas votaciones... ...es el resultado de la democracia dominicana... Bien. ...entonces usted tiene que aceptarlo... ...porque esa es la, esas son las reglas del juego... ...muchísimas gracias Yerjan. ...vamos a nosotros ahora... ...a continuar con el whatsapp... ...y lo que nos dice la gente... ...iniciamos con el licenciado Flores que dice... ...saludos... ...lo de la gran cantidad de vehículos... ...es porque el único humano que en vez de dos pies... ...nace con dos rueditas es el dominicano... ...pero no es porque tengamos la capacidad... ...de tener vehículos que a propósito nos cuesta el doble del precio debido lo, al abusivo cobro de impuestos, la gasolina más cara de América Latina. Luis Antigua dice lo siguiente, buenos días, Yerjan, tú tienes que expresar tus ideas, que el pueblo esté a tu favor. Ah, que debes expresar la idea que la gente esté a tu favor, dice él. Lleva una ignorancia como esos viejos funcionarios que tiene dañino, mentira. Así lado, des, así no sé, despídete porque se van, de esta no tienen escapatoria, Manuel García dice pues lo yo no estoy en el gobierno, no tengo que despedirme. buen día mis hermanos, por favor, mantengan la cordura, ustedes son programa, sean portadores de paz, estamos hasta el cuello de conflicto en todos sentidos, por favor, gracias, bendiciones a todo el equipo, Dice Negro Bronx desde Nueva York, dice, me gustaría que en el programa cada comunicador represente menos su partido, porque ya se están viendo como bocina de los partidos y eso trae mucha controversia entre ustedes y nosotros. Negro, negro yo soy bocina del mío. Y nosotros los televidentes queremos lo mejor de ustedes. Sí. Atentamente el Negro del Bronx. María Durán dice lo siguiente Desde Queens Bueno, si sale de ese, bueno, si salen de ese gobierno Es lo mejor que les puede pasar Porque tienen un deterioro internacional eh, Una república súper endeudada Pero el pueblo es el malo Masoquista que va a otras elecciones Con ese trapo de junta Que es un cuadro político corrupto del PLD Oh my God, dice Ay, ella Desde Queens, María Alberto Cabrera nos manda este video bueno. Gracias Alberto Pedro Mejía Salsa, Saca 3, eso ¿Qué es lo que dice? No Pedro dice Donde el PRM gane no hay fraude Donde pierda sí Dígame a quién le creo Dice Rigo García desde New York En relación a la pregunta del día Ah no, él hace referencia de buenos días No acepten nada electrónico En las elecciones, ahí está el maco Ahí tienen el truco dice. Es con boleta que va la vaina ahora 4635 dice No hay peor ciego que el que no quiere ver Así está Yerjan, la realidad no se esconde tan fácil, por razón eh, todo sale a la flota, todo ah, sale a okay, flote. Okay. Dice Juan Isidro, aquí hay familias que tienen tres vehículos y no tienen casa. Ah, bueno, bueno, por eso. ¿y qué usted quiere? Que el gobierno vaya y le regale la casa y, y con, con los vehículos Lo que tenemos que hacer es organizarnos Muchísimas gracias eh. a toda la gente que nos escriba Todo el que estuvo con nosotros Esto es de mañana Mañana estaremos mañana, nuevamente bueno, bueno, bueno. Está romo, Feliz la día, feliz, feliz día a todos Un pescado y, y en la cara Unión equitativa coronavirus. Las Gastando las riquezas. los cuartos.